ayer miembros de antinarcóticos se trasladaron a la carretera que conduce San Francisco Pimentel en un punto de venta y distribución de droga de un tal Neno donde resultaron detenidos Jonathan Pérez, de 29 años, que reside en el sector Villaverde, aquí en San Francisco de Macorís. También resultó detenido Gerald Martínez, de 29 años, este reside en el municipio de Pimentel. Al ocuparse al, al primero cuatro porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 9.4 gramos. Al segundo se le ocupó cinco porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 9.4 gramos de 14.0 gramos. Luego procedieron a inspeccionar el lugar donde fue encontrado encima de una mesa la cantidad de 26 porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 69.5 gramos. También encontraron 35 porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 41.3 gramos aún no determinado por el INACI.